Nosotros nos tocó ahí una situación, yo no he visto en ningún otro lado esta información, que el pasaporte no lo quisieron aceptar. Paso número uno, comprar tu vuelo, eh, comprar tu vuelo este, pues es muy subjetivo, tienes que buscar una tarifa, en el caso de nosotros o en mi experiencia, eh, lo mejor que me ha funcionado es comprar este, entre martes y miércoles, en las noches es cuando suelo buscar y me ha, me ha, me ha resultado bien, y lo mismo, la, el vuelo para salir o para regresar, Siempre trato de buscar entre martes y miércoles o que mi salida sea el miércoles. En este caso salimos el miércoles y el regreso también fue el miércoles. Fue la mejor tarifa que encontré. Entonces ahí ya depende de, de, de, de, de la suerte, depende de la temporada. Este, en el caso de nosotros fue en Viva Aerobus. Encontramos una tarifa bastante, bastante atractiva. Ya que en esta temporada, en esta fiebre de irse a vacunar, este, los vuelos estaban por los cielos, literal literal, los precios de los vuelos, entonces, eh, el vuelo, pues lo compras, eh, o así que, dependiendo de tu ciudad, depende de donde sea, esos son los tips, buscarlo martes, miércoles, y comprarlo en, entre semana, ya que en, en nuestra experiencia, en fines de semana, tienden a ser un poquito más caros los vuelos, siguiente punto, es la prueba, la famosa prueba. Yo tenía dudas, incluso llegué a buscar videos y no, no, no los vi muy claros. este La prueba que te piden para viajar, al menos como, como mexicano, ya que Estados Unidos tiene ahí restricción de... Tiene abierta su, su aeropuerto, no, no hay cuarentena, no te pide hacer ninguna cosa adicional, simplemente te pide una prueba PCR o de antígenos. Ahí está el tip, PCR o de antígenos negativa. Entonces, este, nosotros tu, estuvimos investigando, incluso eh, la página de Viverobus es muy claro y te lo dice ahí. Te dice ahí cuáles son las pruebas que, que te pide eh, Estados Unidos. Yo, yo supongo que todas las aerolíneas ya tienen esta información. En el caso de nosotros, lo, lo terminé de confirmar con Vivero y me di cuenta que incluso eh, los laboratorios que, que te permiten, hay laboratorios y farmacias, ya que hay varias farmacias aquí en México, que están haciendo la famosa prueba de antígenos. La prueba de antígenos es una prueba uh, rápida, te dan los resultados en 20 minutos y esa es válida para viajar a Estados Unidos. Yo tenía esa duda. Este, De hecho, algún conocido que, que viajó a Estados Unidos eh, mandó a hacer su prueba y, y salió más cara No sé si fue PCR Pero eh, el caso que la PCR Incluso te tardan hasta dos días En entregar los resultados Aquí lo único que te piden Que sean 72 horas Es decir, tres días antes de tu vuelo Entonces nosotros fuimos Uno o dos días antes de nuestro vuelo A hacernos la prueba En nuestro caso la hicimos En Farmacia del Ahorro Es una farmacia aquí en México eh, Y salió muy barata Salió de 300 pesos que son alrededor de 10 dólares, 15 dólares aproximadamente, y nos le entregaron los resultados en 20 minutos, exactamente, literal, 20 minutos. También vimos que en el aeropuerto están los módulos, los módulos para vacunarte, estos módulos son más caros, en el aeropuerto costaban 70 700 pesos, 35 dólares. Este, y esos módulos también te la entregan en 20 minutos, pero vimos que si había más gente, obviamente, pues, la gente llega, se le olvida o, o tiende a dejarlo a, a último momento a la prueba y empieza a haber más gente, entonces tendrías que irte con más tiempo de anticipación a tu vuelo, tendrías que, que estar un poco corriendo si te encuentras con más gente, entonces, sí, si ahí lo recomendable o el tip es hacer la prueba eh, un día antes en alguna farmacia, algún laboratorio, y llegan con su prueba directamente a, a, a registrarse de su vuelo, a hacer el, la documentación, el check-in. En nuestro caso llegamos con nuestra hojita que nos dio eh, farmacia del ahorro y no tuvimos ningún, ningún, ningún problema con nuestra prueba de 300, 350 pesitos. Entonces ese es el otro tip, hacerse la prueba un día antes o dos días antes en, en, fuera del aeropuerto, y, este, y, y llegar ya listo con tu, con tu prueba, eso, es lo único que te piden. Todo lo demás, lo habitual, ah también te piden, eh, aquí ese es de parte de México, eh, loguearte, eh, todo eso te lo da la, la aerolínea, te manda el link eh, para que tú hagas el, el, este, un cuestionario, llenar un cuestionario en línea, ese lo tienes que llenar, me parece que 12 horas antes de tu vuelo, lo puedes llenar ahí mismo en el aeropuerto, este, o una noche antes, nosotros lo hicimos una noche antes, y, y ya llegamos con nuestro, nuestras, eh, son dos formatos que te hacen llenar en línea, uno que es de, del gobierno de México, que te preguntan los síntomas, es algo muy sencillo, y te genera un, un, un, un QR, un, un código QR, y el otro es un juramento, una cosa así, que estás diciendo la verdad, y te la hacen llenar y te la hacen como firmar en línea para decir que, que, que todo lo que dices es, es verdad y que no, no tiene síntomas y que tu prueba es negativa, es verídica. Esos son los dos formatitos que te, que te piden. El segundo formato, el de, la, el de la verdad, ese te lo piden al momento de documentarte y el otro, al momento de pasar en la línea de seguridad, el de los síntomas. Lo siguiente ya es llegar al destino y proceder a hacer tu cita Ya que actualmente a la fecha que se está grabando este video Estamos a 18 de mayo Nosotros fuimos el 13 de mayo eh, Estuvimos por allá eh, Hay estados, eh, hay información en internet Es muy fácil encontrarla Hay estados sino es que ya la mayoría de los estados Está permitiendo eh, la vacuna eh, Pues prácticamente a cualquier persona Con una identificación oficial Ahorita les contamos ahí un, un punto interesante que nos pasó a nosotros. Entonces, eh, la mayoría de los lugares te solicitan una cita. Entonces, una cita en línea eh, para ponerte la, la vacuna. Eh, para encontrar la cita o para encontrar el lugar a donde vacunarte es muy fácil. La, eh, tienes que poner este, vacuna en inglés, que es vaccine, vaccine el Estado y Appointment, Appointment que cita, entonces en el caso de nosotros pusimos Vaccine Texas Appointment y es un mapita ahí que, que, que encontramos y voy a dejar el link aquí en la descripción, de, al menos en Texas, este mapa, este link de, de Texas es, es muy práctico porque pones el código postal, el código postal lo obtienes del de lugar donde vas a estar, ya sea tu Hotel o, o, o donde, donde vas a estar en, en Texas, en el caso de nosotros, y, y te dice a la redonda cuántas millas, tú incluso creo que puedes poner ahí tantas millas a la redonda y te sale el listado de los lugares que, que tienen la vacuna. Bien, nosotros vimos que estaba Walmart, estaba Costco, estaba Walls Green, estaba CVS. Entonces, y te dicen qué vacunas tienen disponibles, si es Moderna, si es Pfizer o si es Johnson. Nosotros eh, estábamos buscando la Johnson porque la ventaja de la Johnson es que es de una dosis. Entonces... Eh, una vez que encontramos esto, vimos, eh, buscamos la, la que nos quedaba más cerca de nuestra ubicación, eran unas farmacias que se llaman TomTom, Tom, yo no las conocía, son unos mini super con farmacia. Entonces fuimos a, a, hicimos nuestra cita. Justo el día que llegamos, llegamos a las 7, 8 de la noche. Estábamos haciendo nuestra cita a las 10 de la noche. 10 de la noche hicimos la cita para el siguiente día. La verdad es que hay mucha disponibilidad, o sea, hay muchísimos lugares donde vacunarte. Ahí no va a haber ningún problema. La cita eh, pues es en inglés, es de formulario, ahí tu padrino te puede ayudar a llenarlo, pero es un formulario muy sencillo, este, te preguntan nada más eh, si has tenido eh, alguna, eh, que si tuviste la enfermedad, que si tuviste síntomas, vaya, es un, es un formulario muy, muy sencillo, te piden un, datos tuyos, obviamente, de típico en Estados Unidos que te piden incluso tu raza, tu raza étnica, todo, todos esos datos, tu edad este, y bien, una vez que haces tu cita, te llega por correo electrónico eh, la confirmación de la cita para ya acudir, en el caso de nosotros le hicimos para el siguiente día a la una de la tarde una vez que llegamos a la farmacia con nuestra cita eh, nos acercamos al, al, al, a la recepción de la farmacia y lo comentamos incluso ahí la señorita hablaba incluso español o sea, en Texas muchos lugares hablan español eh, pero vaya o sea con tu cita ya te tienen registrado y nos pidieron la identificación nosotros nos identificamos con el pasaporte. Yo he estado viendo videos y he estado viendo información y todo el mundo dice que con el pasaporte es suficiente. Nosotros nos tocó ahí una situación, yo no he visto en ningún otro lado esta información, que el pasaporte no lo quisieron aceptar. Ahí su supervisor o la persona que revisó la documentación, pues como que no es no, no no sé son más estrictos en esa farmacia o algo pasó o simplemente no sé no sé por qué situación el pasaporte nos comentó que no que no no era un documento válido para ellos nos pedían una licencia de manejo de Estados Unidos o un ID de Estados Unidos sin embargo nosotros comentamos que traíamos nuestra visa nuestra visa de Estados Unidos, se la mostramos y, y les hizo como más sentido, dijo ah, está, déjame revisar, y sí, efectivamente con la visa ya no hubo ningún problema, porque para ellos yo lo que entendí es pues, como un documento oficial americano, entonces el pasaporte, a pesar de que es eh, una identificación internacional, pues no sé, igual tuvimos ahí la, la mala suerte este, de que no nos aceptaron el pasaporte, pero con la visa no hubo ningún problema, entonces nos... Nos identificamos con la visa y no hubo ya mayor problema, porque ese es literal pues un documento 100% eh, americano entonces, y vigente, entonces no, no, no debe tener ningún problema. Así que ahí está el tip. Si, si hacen eso, vayan, váyanse pre, pre, prevenidos y llévense su visa y su pasaporte, y si el pasaporte no lo hicieran válido, pues está la visa. Entonces con alguno de esos dos documentos no debería de haber ningún problema. Una vez que nos validaron el documento, cuestión de 5 o 10 minutos, este, ya nos hicieron pasar ahí el cuartito de la vacuna y, y bueno, procedieron a la vacuna y, y, y pues bien. Todo bien, todo bien ahí, muy amables, este, muy muy amenas, las, las, las... pues llegó la enfermera, incluso se acercó a la, a la compañera de recepción este, por si había algún problema con, con el idioma, ya que pues, yo al, al ver que hablaba español, pues todo lo hablé en español. Sin embargo, pues es, es muy sencillo, o sea, no, no, no te hacen ningunas preguntas en inglés ni, ni nada, o sea, nada más te dicen que, que tienes que esperarte 20 minutos, 15, 20 minutos para ver que no te vayas a hacer una reacción, este te vuelven a preguntar si no tienes una reacción a algún medicamento y hacen mucho hincapié en la vacuna que te van a pedir, que te van a poner. A, a, a mí me, me, me preguntaron al menos tres veces, dice, es la Johnson la que te vamos a poner, ¿está bien? Sí, está bien, es la Johnson, y todavía antes de inyectarme, esta que te estamos poniendo es la Johnson, ¿eh? de una dosis, ¿Está, está, ¿está bien? Sí, está perfecto, ah, te hacen firmar, perdón, ahí me faltó, cuando llegas a registrarte, eh, con tu cita, te dan una hojita, donde te hacen eh, firmar que pues, aceptas la vacuna, y que aceptas que es la Johnson, y que aceptas todo, entonces, es como una responsiva de, por parte de ellos, de que tú, por tu voluntad, te estás estás aceptando tu, tu, tu vacuna. Y ya, una vez que hacen esto, pues viene el famoso piquete, que pues la verdad no, no, no se siente nada, el piquete pues como cualquier vacuna, sin embargo, en el momento que empiezan a, digo, ese día es como más personal, sí, inmediatamente que sentí que, que ponerle vacunas, sí, sientes como, pues algo diferente, ¿no? No sé si son los chips 5G, pero sí, sí, sentí ahí como como algo, algo, pues se ve que es, es, es algún muy fuerte, tal vez, o sea, no sé, me han vacunado, me, me he llegado a vacunar estas famosas vacunas de aceite y yo creo que es algo similar, pero pero ha sido de las vacunas más, pues, espesas a lo mejor, por así decirlo, siente así como que te va empujando, te, van, te va entrando así como el líquido espeso, no sé, siente ahí, ahí una cosa... Una sensación muy peculiar, al menos eso, eso en, mi, en, mi, en mi caso particular. Y pues yo creo que como a los tres minutos, cinco minutos, sí comencé a sentir el famoso dolor que todos describen. Un dolor en el brazo, no es un dolor insoportable, es, es un dolor leve, o sea, no es algo fuerte, pero sí sientes, y yo sentí particularmente como, hasta como, como si tuviera, tuviera esa parte adormecida. Como, como si se me hubiera hinchado el brazo, yo me lo revisaba y pues yo lo veía normal, pero sí sentía como, como que estaba adormecido el brazo, y, y ya, pasaron los 20 minutos, todo bien, todo, todo, todo chévere, y ya este, el resto de la tarde pues no, no tuve mayor, mayor complicación, más que ese dolor, ese dolorcito toda la tarde y me estuvo, lo, lo estuve, lo, lo, vaya, me, me estuve como que dando esa... Ese malestar, o sea, no, no es un dolor fuerte y esa sensación como de hinchado, de adormecimiento con dolor fue lo más, lo más, lo más que, que sentía. El día siguiente el dolor disminuyó, disminuyó ya para, para la noche del siguiente día, pues la verdad es que ya, solo si alzaba el brazo, si lo movía un poco, sentía ahí esa sensación. Pero si no, ya todo normal, todo todo, todo bien. Fuera de eso, en caso particular, no tuve ninguna, ninguna otra reacción. Ya para el tercer día ya todo bien y pues, pues, todo ok con la vacuna. Y pues esa fue eh, nuestra experiencia o mi experiencia en la vacunación en Texas de la Johnson Johnson. Adiós.